otro tema importante que tenemos que tomar en cuenta dentro de los medios impresos es el diseño de comunicación tenemos, los periodistas debemos tener claro qué es el diseño como tal el diseño profesional y qué es el diseño periodístico que tienen cierta diferencia el diseño periodístico lo que busca es una comunicación eficaz ¿sí? el diseño periodístico el diseño gráfico busca una comunicación eficaz pero más bien está enfocado a la belleza física ¿sí? el diseño de comunicación, diseñar implica evaluar, implementar conocimientos generar nuevos conocimientos y usar la experiencia para guiar la toma de decisiones tenemos el diseño periodístico y el diseño gráfico, el diseño periodístico que es lo que hacemos todos los días los periodistas a través de los periódicos a través de las revistas es comunicar y el diseño gráfico se centra más en un aspecto físico en la belleza pero ambos diseños lo que buscan es comunicaciones eficaces el diseño de comunicación el más eficaz el diseño más eficaz será el que demuestre ser más funcional con menos elementos como ustedes se dan cuenta en la lámina en la parte izquierda hay un elemento hay una publicidad sí que no tiene muchos elementos pero que demuestra y ustedes a simple vista saben qué es lo que quiere la publicidad qué es lo que quiere lograr que el, el smog es lo que causa contaminación y en la otra publicidad tenemos muchas marcas que incluso pueden confundir a la gente y no quiere decir que ninguno de los dos diseños no sean eficaces los dos son eficaces pero siempre se aconseja que el diseño el que utilice menos elementos será el más eficaz igual sucede con el diseño periodístico nosotros tenemos un titular una bajada y un desarrollo esos tres elementos tienen que demostrar toda la información que el comunicador Quiere dar a conocer y tiene que, por ejemplo, utilizar fotografías. La fotografía que se utiliza tiene que demostrar información. Si la, inf si la fotografía no me dice nada, no la pongamos. ¿sí? El diseño periodístico es lo que ustedes están viendo en la lámina buscamos siempre que ese diseño sea ágil, que sea sencillo en el periodismo nosotros no tratamos de rellenar el, el periódico de cosas que no le dicen nada a la gente tal vez en el diseño gráfico sí, porque lo que trata es vender, el diseño periodístico también trata de vender pero trata de vender hechos, información, el diseño gráfico más bien trata de vender cosas tangibles, es decir quiero vender un champú, quiero vender un carro, quiero vender una casa, a qué queremos vender información hechos entonces no es que lo llenamos de muchos colores ni fotografías sino más bien una fotografía que me ayude a contar ese hecho si estoy hablando de un accidente que esa fotografía me cuente cómo fue el accidente en ese caso sí lo puedo yo tomar como diseño periodístico el diseñador de comunicación visual trabaja en la interpretación en el ordenamiento y en la comunicación de la información ustedes como periodistas van Buscan el hecho, interpretan ese hecho, no, lo, no tienen por qué opinar, únicamente recogen la información, ordenan esa información que la gente la pueda entender y dan a conocer esa información. Un diseñador no ordena tipografía, sino coordena palabras, trabaja en efectividad del mensaje, la belleza, la pertinencia y en economía de mensajes. Ustedes, como comunicadores, muchas veces en el medio de comunicación le van a decir: Tiene cuarto de página para escribir una noticia. En ese cuarto de página tiene que colocar los hechos, los datos más importantes de esa noticia. No más. ¿Sí? Hay tres elementos importantes dentro del diseño que hay que tomar en cuenta: la información, la redundancia y el ruido. La información Estos son tres conceptos fundamentales dentro de las ciencias de la información. La primera porque sin información no hay comunicación. Imagínense cómo voy yo como periodista cómo voy a trabajar si no tengo información. La segunda porque la reiteración de la información confunde al lector. Hay que saber cómo reiterar la información. ¿Cómo le digo al lector que no se vaya a portar sitio porque está nos, hay un derrumbe, hay alguna cosa que no le va a dejar pasar, pero no tengo que decirle cada minuto, sino más bien darle las alternativas de por dónde debe ir y la última porque no puede llegar con interferencias imagínense en un periódico eh, la impresión no fue buena no tiene una buena resolución o también las faltas de ortografía que son ruido se lo consideran dentro del ruido en la televisión que no, el audio no se escuche bien que tenga interferencias que tenga ruido ambiental en el caso de los medios impresos que no esté bien impreso que no, no se distinga bien las la letras la fotografía esté pixelada movida entonces todas esas características tenemos que tomar en cuenta para que la información en el diseño periodístico sea eficaz hay dos funciones positivas la primera es la insistencia y la segunda es la aclaración la insistencia en forma de repetición es un recurso retórico que persigue la mejor memorización de la información y que otorga importancia al mensaje no se trata de repetirle todo al, al lector en el caso del periódico sino más bien de darle todas las alternativas para que él entienda de qué le estamos hablando. Y la aclaración existe cuando se presenta la misma información bajo diferentes aspectos. Por ejemplo, yo le presento la noticia en texto y le pongo una fotografía que le permite al lector decir, sí, eso sí fue verdad, así sucedió, porque la fotografía lo está demostrando. ¿Sí? El ruido puede darse en el canal o en el código e incluso el ruido puede ser creado por la información no pertinente o por la calidad técnica de la producción e incluso por las faltas de ortografía eso es todo en cuanto al diseño gráfico y periodístico lo que hay que tomar muy en cuenta es que los periodistas hacemos diseño periodístico no diseño gráfico la gente que trabaja en empresas industriales hace periodismo gráfico porque quiere vender productos nosotros queremos vender información